Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Willy Lemos y mi personaje es Lord Axel. Voy a contar una intimidad. Al principio, por el título, dije qué divino mi amigo Sandy Girard. El gran Will, por Willy. Pero no, era por William Shakespeare. Eh, lo que me inspiró de este personaje es la posibilidad de la pasión. Sobre todo, la posibilidad de la pasión y de cosas que por ahí uno en la vida no pudo vivir y ahora las estoy viviendo. Abierto a la pasión nuevamente tengas la edad que tengas, porque algo pasa con esta obra calienta y eso es muy importante, porque el que vive sin sexo está muerto. Tengo mi esposa, maravillosa, que es un Colombo, que además cuando la conocí se parecía a esas figuritas que yo dibujaba cuando era chiquito, punto de unión entre el hada y la princesa, esa belleza etérea maravillosa de la mujer, de lo femenino, de lo femenino que a mí me gusta, a mí me gusta eso, más allá de un par de tetas o un buen culo. Bueno, los invitamos este viernes y todos los viernes de marzo a las 23 horas en un teatro Velasco 419 casi esquina a Laos. Muchísimas gracias.